este tip es un pedido masivo de la audiencia me lo pidieron en la caja de comentarios de los videos de nuestro canal también me lo pidieron en los mensajes directos de mi cuenta en Instagram y por la persistencia decidimos que este fuera el tema que cierre nuestra temporada 2022 del tip sucesoral les he hablado tanto en micros como en transmisiones en vivo sobre sucesiones ciertas nociones básicas claves de cómo obtener el RIC sucesoral Cómo llevar la declaración a presentar en la oficina, de la declaración sustitutiva y muchos otros temas. Pero la pregunta del millón que me hacen ahora es, doctor, dígame, ¿qué hago con la solvencia? Pues esa pregunta te la contesto aquí en nuestro TIC sucesoral. Soseija presenta TIC sucesoral muy buen día mi querido justiciable yo soy juan carlos ron y te doy la bienvenida a un nuevo micro del tip Sucesoral, la sección de nuestro canal social que te explica de forma práctica y sencilla aspecto del derecho hereditario si aún no lo has visto te invito a que actives el botón de suscripción para que puedas conocer nuestro canal y sus actividades además haz clic en la campana de notificaciones para estar al día con nuestros contenidos que se van publicando Puedes seguirme también en redes sociales por nuestra cuenta en Instagram arroba y también puedes contactarme por nuestro correo electrónico sociahack -gmail .com, para contratar asesorías, servicios y adquirir nuestros productos de capacitación Como dije en el intro, esta es una pregunta que se me ha repetido en el último semestre de este año 2022 y con gusto la quiero responder con detalle ¿Qué hacer con la solvencia del impuesto sucesoral después de emitida? El fallecimiento de un ser querido no solo viene acompañado del dolor emocional que causa en el seno familiar. Lamentablemente no es posible eludir una serie de trámites con la finalidad de poner en orden todos los cambios que esa muerte genera en nuestro mundo legal. Uno de esos trámites es la conocida declaración de impuesto sucesoral. La declaración sucesoral es el trámite que debe realizarse ante el ente tributario de los bienes y obligaciones que pertenecían al difunto, que por motivo de su muerte, la titularidad de los mismos será transferida a sus legítimos herederos o a sus herederos testamentarios, según sea el caso. Dicha transmisión conlleva una carga tributaria, es decir, los herederos deben pagar un impuesto al estado, representado por el fisco nacional, por el hecho de estar incorporando a sus patrimonios particulares los bienes del causante. Una vez realizada la autoliquidación, es decir, la declaración ante la página web oficial del CENIAT y el pago del impuesto derivado de la sucesión y demás obligaciones que corresponda, el ente tributario otorgará una solvencia sucesoral a los herederos. Es este documento el que legitima a los herederos para poder disponer de los bienes de su causante, ya sean estos bienes muebles o inmuebles. Cabe acotar que este paso suele demorar mucho tiempo y dependerá del cúmulo de trabajo que tenga la Oficina Recaudadora de Impuestos donde realizamos la presentación de nuestra carpeta de declaración a nivel nacional. Como todo trámite ante un ente público que se precie, este tiene su base legal en la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos con sus esos, esos artículos 42, 43 y 45 que es necesario citar a continuación. Artículo 42. Cuando los herederos o legatarios deban acreditar el cumplimiento de obligaciones tributarias, solicitarán un certificado a la administración tributaria, la cual deberá expedirlo en un plazo no mayor de tres días. Si dicha administración no estuviera en condiciones de otorgarlo, dejará constancia documentada de tal hecho dentro del mismo plazo, la que tendrá igual efecto que el certificado. En todo caso, la administración conserva el derecho de verificar la exacta aplicación de las normas dentro del término de prescripción. El siguiente artículo explica la emisión de la solvencia luego de una fiscalización y el lapso en que se debe entregar el fisco tal documento. Artículo 43 Cuando los herederos o legatarios sean objetos de alguna fiscalización o verificación administrativa, podrán solicitar que se les otorgue el certificado a que se refiere el artículo anterior, previa constitución de garantía suficiente y satisfactoria al Fisco Nacional. En este caso, la Administración Tributaria deberá pronunciarse dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la solicitud. Debo decir con toda responsabilidad que los lapsos aquí indicados en estos dos artículos precedentes no se cumplen, porque como dije en la sección anterior, la emisión tarda mucho, mucho tiempo. El artículo que más me interesa en esta sección es el que vamos a citar a continuación. Artículo 45. Después de efectuada la recaudación del impuesto o de haberse declarado su exoneración, o extinción en los casos determinados por esta ley, la Administración entregará a los contribuyentes un certificado de solvencia o liberación. Con esto, se formaliza y marca el final del trámite de la declaración y pago del impuesto sobre sucesiones con la obtención de la solvencia, la cual siempre he manifestado, que es el nuevo título de propiedad que complementará los títulos originales que están a nombre del difunto. Bien, luego de toda esta información ahora viene el tema que le pone título al micro de hoy ¿Qué hacer con la solvencia después de obtenida? Mi respuesta sencilla es que esa respuesta te la debes dar tú, tú mismo Y más bien la pregunta que yo te haría a ti como profesional si me contratas para hacer este trámite Y luego de finalizar sería ¿Qué quieres hacer ahora que lograste hacer este trámite? porque el siguiente paso depende de los herederos y yo como abogado consultor debo asesorarte para un buen término de todos modos te doy algunas pistas de lo que se debería hacer luego de obtener una solvencia en primer lugar puedes perfectamente no hacer nada esto si por ahora no requieres hacer un trámite posterior en segundo lugar, si los herederos buscan vender alguno o el único bien propiedad del difunto, entonces esa solvencia servirá para dicha venta porque es un requisito que solicita el registro público para perfeccionar ese cambio de titularidad. Otro uso que se le puede dar a esa solvencia es en el caso que ocurra una cesión de derechos, es decir, que alguno o algunos de los comuneros hereditarios ya desean retirarse de esa comunidad y quieren vender su parte y la ofrezcan a los comuneros restantes y en caso de mostrar interés entonces ofertar a un tercero en caso de que no lo tengan, no tengan ese interés esto en pocos casos pasa, pero pasa en estos casos también se, re se realiza ante el registro público la protocolización del documento de cesión de derechos donde ceden su cuota recibiendo en contraprestación un pago y esto es por decir un ejemplo y por último, otro uso que se le puede dar a la solvencia es para perfeccionar una partición de herencia, ya sea esta de forma amigable o contenciosa. De cualquiera de las dos formas, ambas deben ser protocolizadas ante el registro público, donde la solvencia vuelve a ser requisito indispensable para este y todos los ejemplos que he mencionado en este micro. Como ven, son muchas las respuestas y no necesariamente son incorrectas. Todo depende del caso que se plantea y por esas razones que afirmo que las sucesiones son únicas jamás serán similares unas con otras sígueme por las redes sociales por nuestra cuenta de Instagram arroba además para contratar servicios de asesoría o profesionales así como adquirir packs de capacitación y obras jurídicas puedes contactarnos por nuestro correo electrónico sociahack arroba, agradezco a todos mis queridos justiciales por haber estado pendientes de nuestros tips de esta temporada que hasta este micro llega a su fin por este 2022 a nuestras dinámicas de las sucesiones preguntan qué hacemos por nuestra cuenta de Instagram y de las entrevistas que he brindado a los medios a lo largo de este año además tenemos un compromiso con ustedes y es la emisión de nuestro tip sucesoral número 100 estamos cerca Muchas gracias por apoyarnos y estar cerca de los 6.000 suscriptores, lo que sí, debo ofrecer disculpas nuevamente porque la emisión de nuestro TIC sucesoral no haya sido tan periódica como en años previos. Esto debido a la dualidad entre la virtualidad y la presencialidad que hemos comenzado a experimentar en este 2022 y nuestros compromisos profesionales a nivel presencial han aumentado, producto de esta nueva realidad que vivimos a nivel general luego del impacto que ha tenido la pandemia pero aseguramos que nuestro canal seguirá en su labor de informar y capacitar sobre este interesante mundo de las sucesiones y las herencias si llegó a gustarte el micro espero tu pulgar arriba para ese like jurídico te invito a que te suscribas a nuestro canal porque con tu suscripción puedes conseguir beneficios de contenidos exclusivos y suscribirte es gratis Sigue los nuevos videos activando la campanita de notificaciones que te notificará el día que tengamos nuevo video. Justiciable, te deseo que hayas tenido una feliz Navidad. Tengas un venturoso año nuevo 2022. Hasta aquí el tip sucesoral. Nos vemos en el próximo y pronto el tip número 100. Esta fue una producción de Soseja. Impulsamos tus capacidades para multiplicar tus potencialidades.